Hola, muy buenos días, muy buenas noches, muy buenas tardes, compañero, compañeradera. ¿Cómo les va? Hoy estoy muy feliz de venir a compartir, a charlar con vos, a transmitirte toda la información que pueda tener. ¿sí? Como les digo siempre, la idea es que nos juntemos en un lugar como es Caja de Pandora, como puede ser mi canal temas, analicemos, lo llevemos a la conciencia, podemos estar de acuerdo con algunas cosas y en otras no, y está todo bien, porque este universo es, es muy extenso, ¿sí? y la información es mucha, y tenemos que elegir a cada paso con qué nos quedamos y con qué no, pero siempre con buena voluntad, con respeto. ¿Sí? con respeto hacia, hacia el otro el que no piensa igual que nosotros quiero agradecer a toda esta gente que ya es mucha muchísimas gracias por, por estar aquí en el vivo es muy importante para las personas que eh, ponemos la cara ¿sí? y hacemos programa y este tipo de cosas eh, que haya gente que valore por ahí lo que uno expone ¿sí? como siempre digo podéis estar de acuerdo, de acuerdo o no pero eso no quita el respeto que debemos tenernos. Estoy viendo que hay gente de Argentina, me pone muy feliz, porque hay mucha más gente de Argentina ahora que está al tanto de lo que es la bioenergía aurea. También gracias a la cumbre, ¿sí? de crecimiento con conciencia, eh, si hay alguno acá de los que estuvieron en la cumbre, muchísimas gracias por todo el afecto que me brindaron en la cumbre. Muy bien, hay gente de Suecia, Bogotá, Colombia... Bueno, bienvenidos a todos, y les voy a contar este, cómo he organizado el programa, ¿sí? Eh, bien, el programa lo he organizado así, primero te voy a contar por qué elegí la temática, luego he seleccionado para responder siete de las preguntas que suele hacer el público, y ya me han hecho anteriormente en otros programas, ¿sí? para que tenga validez todas esas preguntas que me hacés y no se pueden contestar por ahí en el vivo, ¿sí? Y luego les aviso y vamos a, voy a contestar preguntas. Todas las preguntas que yo, las respuestas mías siempre recordar que vienen desde lo que es el paradigma de la bioenergía áurea. No es un invento mío, ni una ocurrencia, sino que es lo que ha sido seleccionado como más, más cercano a la verdad, ¿sí? O lo que yo he considerado que era más cercano a la verdad según este, todas las comprobaciones que he estado haciendo durante todos estos años, ¿sí? Muy bien, vamos entonces, eh, Dominicana, Nueva York, España, Wow, ¡Qué lindo tanta gente! Bueno... ¿Por qué elegí el tema? Hoy vamos a hablar de ataduras de espíritu. ¿Por qué elegí el tema? Eh, lo elegí porque es un tema muy controversial. ¿sí? Primero eso, y creo que eh, está bueno que conozcas la mirada que tiene la Bionergia Áurea sobre esta temática. Eh, en segundo lugar... Elegí la temática porque toda esta temática que tiene que ver sobre todo con el espíritu, ya sean ataduras de espíritu, lazos, contratos, eh, gente que ya haya fallecido y toma contacto con nosotros, de alguna manera, todo lo que tiene que ver incluso con viajes astrales, incluso problemáticas a nivel psicológico y a nivel mental están muy relacionadas con esta temática espiritual y está muy muy bueno que vos tengas un poco más de herramientas para poder diferenciar y decir ¿esto que me está pasando es mental o puede haber un factor espiritual? ¿es completamente espiritual o podría haber un factor psicológico por ejemplo? ¿sí? y otro tema de por qué elegí ataduras de espíritu. Porque todo lo que tiene que ver con esta temática y todo lo que está intrínsecamente relacionado, como te decía, uno asocia ataduras de espíritu a muchas cuestiones, a muchísimas cuestiones, que seguramente no voy a alcanzar a recorrer todas, pero al menos a darte una idea de lo básico. ¿Está bien? Porque... Todo lo que es atadura de espíritu nos genera a toda edad muchos miedos. Como la parte espiritual es la más desconocida por el hombre, lo solemos relacionar con todos los miedos a todo lo desconocido. Entonces, es un tema que si uno lo lleva a la conciencia, si uno se acerca a la verdad, por medio de qué? De la información, teniendo más información, nuestro inconsciente no va a despertar tantos miedos al menos. ¿Sí? Incluso si podés hacerte de esta información y transmitírselas ¿sí? a tus alumnos, a tus hijos, a tus sobrinos, a tus nietos, podés ayudarlos a darle una respuesta a esos miedos, a los fantasmas, y a todo ese tipo de cuestiones que andan dando vuelta. ¿Sí? Muy bien, vamos entonces a, a meternos de lleno en la temática, para no quedarme sin tiempo. Muy bien, la primera pregunta que surge es ¿Qué son las ataduras de espíritu? Bien, para responder qué son las ataduras de espíritu, tenemos que analizar, como siempre les digo, este juicio, este, esta oración, ¿sí? que son las ataduras de espíritu. Si estamos hablando de ataduras, estamos hablando de que hay, al menos, dos frecuencias que están unidas, están atadas, están agarradas, están enganchadas, son todos sinónimos de lo mismo. La biología aurea lo ve como, Atadura, a cuando hay algo que no se puede soltar, a no ser que conscientemente vaya, se haga algo para que se liberen Difícilmente una atadura de espíritu se suelte sola. No sé, yo no tengo experiencia de gente que se le haya soltado, ¿está bien? Pero no digo que no exista, solo que es, me parece un poco más difícil. Muy bien, entonces, atadura es eso, algo que está unido, ¿sí? Ahora, de espíritu. ¿Qué sería el espíritu? Bien, para poder recorrer toda la temática es importante que conozcas lo que es el espíritu para la bioenergía, que es el movimiento de la vida. El espíritu vamos a verlo, vamos a entenderlo y a comprenderlo como todo lo que es el polo opuesto a lo que es materia. Materia, si no es materia, es espíritu. ¿Sí? Para que sea simple comprenderlo. Entonces, todo lo que no está manifestado en el plano real, visible, en 3D, en tercera dimensión, como es la nuestra, es espiritual. Por eso, muchas veces, hay muchas personas que ahora están ahondando mucho en investigación, antes ¿eh? se le decía que una persona era espiritual, ¿sí?, si sí, este, conectaba con otros planos, por ejemplo, y, y llamaban a una persona que, por ejemplo, era materialista, le gustaban mucho las cosas materiales, o incluso las personas que le gustaba la naturaleza y las plantas, decían, y ¿es espiritual o no es espiritual? Y no es espiritual, porque está siempre en contacto con la materia. Sin embargo, el hermetismo desde muchos siglos atrás, ¿sí?, los grandes sabios de la historia, profetas, siempre nos han enseñado que el espíritu está impregnando a la materia. Si no habría espíritu, no existiría la vida. Entonces, el espíritu, como si fuera esa energía pura, completamente pura, que impregna todo lo que existe, ¿sí? El espíritu no puede ser malo, no está equivocado, no tiene errores, desde esta manera lo vamos a analizar. ¿sí? Entonces, todo ser humano es espiritual. Ahora vamos a recorrer un poquito más con lo del alma y todas estas cuestiones para que comprendas bien, pero, ¿sí? Materia, espíritu, espíritu, materia, están compenetrados. ¿sí? Es mucho más fácil, para, por ejemplo, para los que es, las religiones cristianas, cuando hablan del Espíritu Santo, por ejemplo, el Espíritu Santo están evocando o convocando este Espíritu que es puro, ¿sí? no tiene maldad, no tiene desviación alguna. ¿Está bien? Entonces, si estamos hablando de las ataduras de espíritu, estamos hablando de cualquier atadura con, con algo que es... Eh, plenamente espiritual, separado de lo que es físico. ¿Está bien? Eso para empezar. Ahora bien, ¿por qué? ¿Por qué se dan estas ataduras de espíritu? ¿Cuál puede ser el sentido en que esta vida transcurra y haya ataduras de espíritu? Bien, la teoría que toma la bioenergía áurea, ¿sí? Eh, bueno, por muchas razones, que no vamos a analizar ahora la parte científica, es que los espíritus que hacen ataduras con personas, con casas, con instituciones, puede haber ataduras en muchos niveles, pero si quieren vamos a analizarlo más hoy desde el plano de la persona, ¿sí? del ser humano. Bien, eh, la idea más acertada, ¿sí? o la más fuerte es que estos espíritus que mantienen ataduras con personas es porque tienen deudas kármicas a saldar en las cuales tiene que ver esta persona que está teniendo la atadura. Deudas kármicas con la persona o con los ancestros de esas personas. ¿Sí? Por ejemplo, si un ser humano ha sido engañado por otro, y ese ser humano engañado ha quedado muy dolido, ¿sí? vamos a suponer, y no ha podido pedirle perdón, no ha podido limpiar esas frecuencias vibratorias del engaño, de engañar a alguien o de ser engañado. Vamos a suponer que eh, muere uno de los dos, eso ha quedado como deuda kármica, ¿por qué? Porque había una intención de querer arreglarse. Entonces, es muy posible que en alguna encarnación una persona vuelva a conectar con estos espíritus que no están, no pueden evolucionar porque todavía tienen cuestiones kármicas a resolver. ¿Sí? Esta es la teoría más expandida, al menos en el mundo energético. ¿Está bien? Entonces, esa sería la razón de por qué se atan a las personas, ¿sí? Para poder, a través de estas personas, resolver cuestiones que en vida no han podido resolver. ¿Sí? Preparen preguntitas después de que haga toda la explicación. ¿Sí? Muy bien. Ahora, Voy a pasar a la segunda de estas preguntas que me hacen siempre, y es muy importante también. ¿Es lo mismo alma que espíritu? Esa es la pregunta que todos en algún momento nos hicimos. ¿No les pasó de preguntarse? ¿Es lo mismo alma que espíritu? Bien, aunque muchas personas utilizan estas palabras alma y espíritu, las utilizan eh, como sinónimos, es lo mismo, no es lo mismo. Es muy importante que vos comprendas esta diferencia. Si bien decíamos antes que el espíritu es todo lo que no es materia, ¿sí? todo lo que no se va a morir va a quedar en este mundo. Todo lo demás va, va a seguir evolucionando con el planeta. Lo único que se queda acá es la parte 100% material como es nuestro cuerpo, ¿sí? Bien, entonces, ¿qué sería el alma? El alma es espíritu, ¿sí? Es espíritu, obviamente, como todo lo que existe, es espíritu, pero es un espíritu individualizado. Ese gran espíritu, santo, perfecto, que está manifestado en todo el universo, ¿sí?, es como que una partecita de ese espíritu, ¿sí?, se individualizó, hizo una, desde la ciencia se le llama particularidad, ¿sí?, ese espíritu, pero no es todo el espíritu, es un espíritu individual. Este espíritu va a ir evolucionando desde lo más chiquito y toda la evolución, ¿sí?, este, cuando este espíritu va evolucionando, se le llama alma. Un alma tiene todos eh, unos registros de experiencias vividas. ¿sí? Eh, hay muchos tipos de alma, no solamente el alma de una persona, está el alma del animal, que suelen tener alma eh, colectiva, ¿sí? está el alma de un pueblo, ¿sí? está el alma colectiva. Entonces, si yo puedo separar este espíritu ya llamado alma, cuando es alma, entonces, porque ya tiene una evolución, tiene cosas superadas, cuestiones que todavía no superó, entonces, cuando, por ejemplo, alguien se hace lectura de registros akáshicos, se analiza el espíritu, se analiza... El alma, se analiza el alma, ¿sí? porque es el alma la que tiene todavía cuestiones inconclusas. Ahora, esta alma ¿sí? es la que va a traer todas estas cuestiones que todavía, donde nosotros decimos, cuestiones que todavía tenemos que resolver, el karma directo, el karma indirecto, el karma parcial indirecto, el que viene de los familiares, el que viene de cuestiones que no resolví en otras vidas. ¿Sí? no resolví como alma, no como persona la persona siempre es única y e irrepetible la persona tiene un alma pero esa alma es mucho más que la persona ¿Sí? es mucho más que la personalidad una persona con un nombre y una historicidad ¿de qué nace hasta que se muere? eso es una persona en el plano físico pero esa persona tiene un alma ¿está bien entonces? alma y espíritu comparten el espíritu, pero el espíritu es todo lo que compenetra todo, el alma no. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a otra, ¿sí? Vamos a... esta parte eh, es muy interesante, es muy importante. Y sigue llegando gente, bueno, bienvenidos a todo lo que se siguen sumando. <risa> eh, vamos a diferenciar lo que es una atadura de espíritu de lo que es un ego psicológico. Esto es muy importante, más si sos terapeuta, ¿sí? si sos psicólogo, si sos médico. Este tipo de cuestiones este, es un campo nuevo que abre la biología por aquí, ¿sí? por esto. Entonces es interesante que vos lo sepas, porque es muy diferente, atadura de espíritu estoy moviendo lo que es. Vamos a ver lo que es un ego psicológico. Nosotros, las personas, tenemos una personalidad. La personalidad que tiene cada quien es, eh, hablamos de cierta manera, pensamos de cierta otra manera, reaccionamos de otra manera. Esas maneras de reaccionar, de hablar, de sentir, ¿sí? se forman como paquetes de información. Vamos a suponer, viene cuando dice, uno dice...? La tía, por ejemplo, la tía fulana este, es agresiva, eh, la tía es amorosa, eh, la tía le encanta recibir gente, todas estas formas de ser a veces se hacen tan fuerte en una persona que cuando una persona muere, ¿sí? pasa a otro tipo de vida, a otro nivel, ¿sí? estas, estos egos psicológicos suelen quedar en el universo, quedan polulando, suelen quedar en el mismo espacio, entonces, suelen quedar en las mismas familias. Lo que suele pasar es que estos paquetes de información los suelen tomar los niños, los bebés, ¿sí? Entonces, es muy común que uno imite ¿sí? un ego psicológico. Los hay positivos, los hay negativos. Ahora bien, un ego psicológico te puede llevar a reaccionar de forma agresiva, por ejemplo, te puede llevar a, si vos estás tomado por un ego psicológico, eh, podés, por ejemplo, eh, actuar, ser una persona que miente constantemente. ¿sí? Y miente constantemente y vos detectas no hay ataduras de espíritu, psicológicamente es una persona que está bastante fuerte, sabe lo que dice, se dirige en su vida, sin embargo no puede dejar de mentir. Muchas veces hay que evaluar lo que son los egos psicológicos. Si ustedes quieren analizarlo a nivel cerebro, cada forma de ser hagan de cuenta que tiene un grupito de neuronas. Acá en este caso es como que grupitos de neuronas actúan por sí solos, en contra de la voluntad de la persona. Esta la hay Si les interesa mucho la temática, yo he subido videos, ¿sí? Porque se les llaman yoas eh, múltiples, se les llaman yoas eh, psicológicos, bueno, se les llaman eh, personalidades múltiples. Porque son diferentes tipos de personalidades que no tienen mucho que ver con quién decidís ser vos, ¿sí? cada uno de nosotros. Entonces, eh, se confunden mucho a veces los yo psicológicos, estos egos, de las ataduras de espíritu. Y es muy diferente una cosa de la otra, porque a una, se, a una hay que analizarla y liberarla del plano psicológico y al otro del plano espiritual. ¿sí? Entonces es muy diferente. Muy bien, vamos a otra de las preguntas. Vamos a diferenciar, por si quieren preguntármelo, ¿cuál es la diferencia entre ataduras de espíritu y posesiones? Repito, ataduras de espíritu y posesiones, ¿son lo mismo? ¿No son lo mismo? Bueno, hoy te digo cuál es la mirada de la bioenergía áurea. Eh, para mí son diferentes, ¿por qué? La posesión es un espíritu que invade el cuerpo de una persona, porque estamos analizando la persona, invade el cuerpo de una persona, toma posesión de la conciencia, el cuerpo, la actitud, todo de una persona, durante un tiempo determinado, ¿sí?, ¿Cuál es la diferencia? ¿Son ambos espíritus? Sí, ambos son iguales, porque tienen, son espíritus que toman posesión de algo material. Lo que no tiene el espíritu es un cuerpo físico, es algo físico, entonces un espíritu puede tomar posesión de algo físico, no importa que sea una persona, un animal, una casa, algo donde pueda este, tomar posesión de la parte material para instalarse. ¿sí? Ahora, en la, en la posesión, este espíritu este, lo toma el cuerpo, pero por un tiempo determinado, mientras soporte, tiene que tener mucha energía un espíritu para soportar dentro de un cuerpo físico. Ustedes, este, si les gustan todos estos temas, averigüen, vean y vean que las posesiones no suelen durar tanto adentro de un ser humano o de algo, porque, sino a no ser que haya energías que estén alimentando a... Este, a este espíritu, ¿sí? Como pueden ser sectas, eh, bueno, otro tipo de cosas, gente que le reza algo sin ¿sí? saber a qué le reza, y sin querer le está aportando energía, ¿sí? Eh, pero la posesión no dura demasiado adentro, porque tiene que ser este, un espíritu demasiado fuerte, ¿sí? Ustedes habrán escuchado, este, habrán escuchado eh, hablar sí, de quiénes sacan estas posesiones, bueno, eh, bueno, ahora vamos a ver cómo se saca, cómo se libera, ¿sí? Pero tiene que ser este una... Eh, tenés que hacerlo desde la neutralidad, porque si vos ponés, te pones a competir con el espíritu, ¿quién es más fuerte? No le vas a ganar, porque tienen muchas estrategias, ¿sí? Un espíritu para tomar posesión de una persona ya tiene que haber probado muchas veces para poder soportar adentro de un cuerpo. Si no, no pueden estar. Están en el mundo astral, no acá, ¿Sí? Bien, entonces, es distinto, una atadura de espíritu, una atadura de espíritu vos te la, la agarras en algún momento de la vida y la tenés hasta que te la descubren, hasta que la descubrís, convivís con esas ataduras de espíritu, ¿sí? Y son mucho más comunes de lo que la gente puede pensar, es muy común. Muy bien, entonces, ¿qué tienen, vamos a ver así rápidamente, qué tienen en común, ¿sí? Una atadura de espíritu con un yo psicológico, o una personalidad múltiple, cuando se activan en la mente, de la posesión. ¿Qué es lo que tienen en común? Yo te dije las diferencias, ahora. ¿Qué es lo que tienen en común? Tienen en común que la persona que está afectada por, por una de estas tres cuestiones, sí no tiene voluntad sobre esa información. Ya sea en una posesión, en una atadura de espíritu, o... Eh, en un yo psicológico, toman, digamos, vos vas a actuar, sentir, pensar todo el tiempo, como en el caso de la posesión, o ante ciertas circunstancias, como en el caso de los yo psicológicos, o de vez en cuando, como en el caso de la atadura de espíritu. ¿sí? Cuando algo del entorno afecte a este espíritu, que está en vive en vos, ahí se va a alterar. Entonces vos vas a reaccionar de una manera que vos no lo harías conscientemente, podés sentir, por ejemplo, tristeza toda la vida, y tener una atadura de espíritu de un espíritu que está triste, y que tiene que resolver, por ejemplo, duelos o muertes o cuestiones, ¿sí? Entonces es un mundo muy, muy interesante y muy amplio, muy, muy amplio, ¿sí?, para recorrer. Entonces lo que tienen en común es eso, que la persona no sabe lo que le pasa, no entiende lo que le pasa, y recorre casi siempre diferentes tipos de especialistas, ya sea por la medicina oficial, por la medicina alternativa, y no puede encontrar una solución a esto que le sucede. No todo es locura a nivel psicótico, ¿sí? Entonces esto, aunque ustedes no lo crean, es muy común, ¿sí? Entonces... Eh, teniendo toda esta información, vamos a descartar todo este tipo de, de creer que un cualquier fantasma nos va a venir a agarrar, como que alguien nos hizo algún daño de ese tipo. Eh, si me van a preguntar de los daños, eh, el tema es este, hay gente que trabaja con estos paquetes de información. Hay gente que, brujos, ¿sí? por llamarlo de alguna manera, eh, que pueden, incluso hay algunas que para mí no son religiones, son sectas, que agarran este tipo de, de espíritus y... Eh, hacen a propósito este tipo de ataduras. Eh, yo tengo una creencia, y la sigo sosteniendo, ya es una convicción a esta altura, de que si vos tenés este, tu aura, eh, tu ser, tu conciencia sellada, por más que te manden, todo tipo de ataduras no van a poder ingresar a tu universo. ¿sí? Así que quédate tranquilo por ese lado, quédate tranquila. Muy bien. ¿Cómo se contraen, entonces, las ataduras de espíritu? Bien, se contraen, como les dije, por medio del karma, ¿sí? Como les decía antes, si han quedado cosas inconclusas en tus vidas anteriores o en tus ancestros casi siempre, vos podés, este, podés tener ataduras de espíritu. Bien, ¿por qué otro lado podés contraer ataduras? ¿Sí? ¿Sí? Eh, podés atraerlas por contaminación astral. ¿Qué es la contaminación astral? Es cuando uno vibra. Cuando uno vibra eh, en, una, en frecuencias muy bajas, por ejemplo, cuando desarrolla odio, envidia, eh, eh, bueno, todo lo que son los pecados capitales, que hacemos muy mal si no los reconocemos en nosotros, porque el solo hecho de ser humanos nos lleva a tener estos vicios, estas tendencias, ¿sí? eh, que el Dante decía que uno, uno tiene que, eh, a uno lo toman, ¿sí? son vicios de la personalidad, que nada tienen que ver con la parte espiritual nuestra. sí. Entonces, está bueno reconocer a este ego a esta, y a estos vicios que tenemos. Ahora, eh, si vamos a suponer que envidiamos a otro, porque yo trabajo siempre y no tengo, no conseguí todo esto, y el otro que no trabaja nada tiene todo servido. Por ejemplo, uno desarrolla un tipo de emoción que es como una envidia. Mientras mantengamos esa envidia, nuestra, vamos a tener esa frecuencia muy bajita. Si nosotros sostenemos por mucho tiempo esas frecuencias bajas, posiblemente, y anda por ahí, un espíritu que necesita resolver su karma, posiblemente va a ser un lazo, una atadura con nosotros. ¿Sí? Entonces, podemos ir por ahí, a veces, este, recolectando ¿sí? todo este tipo de ataduras. ¿Sí? Eh, bueno, hay muchas investigaciones por este lado, por ejemplo, el que quiere investigar, ya les dije, eh, todo lo que son casas encantadas, donde se han filmado películas, por ejemplo, vamos a suponer que hicieron que alguien se mató de tal manera, y después todos los actores que van a... Eh, Actúan en la película o siguen este tipo de historias, tienen finales este, muy, muy similares. Vos decir ¿cómo puede ser? Es porque en realidad se han, este, se han pegado espíritus. ¿Está bien? Es muy posible. Muy bien, gente. Para no irnos así como para que sea todo, todo muy raro, muy raro y tenga tiempo para, hacerles algunas, para responder algunas cuestiones, ¿cómo se liberan? Porque se debe estar preguntando cómo se liberan las ataduras de espíritu los yo psicológicos, y eh, las posesiones en este caso también, ¿por qué no? Aunque ahora este, yo fui de lleno con las ataduras de espíritu. Bien, eh, ahora sí vamos a adentrarnos un poquito en lo que es ciencia, ¿sí? Desde la física cuántica, ¿sí? ¿Por qué nombro la física cuántica? Yo podría nombrarles el hermetismo. El hermetismo lo ha sabido mucho antes que la física cuántica, ¿sí? Por eso hay libros como, por ejemplo, El Kivalión, hay libros como por ejemplo el Papolbu, sí, todos esos libros e incluso la Biblia, si ¿sí? Judeo cristiana, seas o no sea cristiano, vos recorres la Biblia y tiene todos estos eh, simbólicamente estos símbolos ahí, ¿no? Eh, que también te están explicando lo mismo, o sea, esta verdad siempre se ha sabido, ¿sí? Entonces. Mmm, para, para que te quede más cerrado el tema, ¿no? Más, más sellado, más, más entendible. Todo, eh, todo es partícula sí, o es onda, onda-partícula. Para que vos la puedas tocar, ver, sentir, es porque se plasmó en una partícula, ¿sí? Ahora, tanto onda como partícula es información. La bioenergía áurea ¿qué hace? Limpia frecuencias. Entonces, cuando, cuando llega una persona... ¿Sí? Con una afección, uno tiene que primero detectar si tiene, en este caso, ataduras de espíritu, y no solamente si tiene, si tiene y cuántas tiene. ¿Sí? Se hace de esta manera. Se ve si tiene alguna de estas cuestiones, ataduras de espíritu, yo, psicológico, soy, eh, o posesiones, obviamente, se ve, posesiones muy raro, ¿sí? Y, este, sí, también, qué cantidad que tiene. ¿Sí? Y luego, lo que se hace es separar al sistema nervioso de la persona, se lo separa de esos paquetes de información. ¿Por qué? Acá es importante que comprendas. Si es, vamos a suponer una persona está poseída, ¿sí? Por un espíritu que se cree, no sé, entonces sé que se cree, ¿no? Pero es un espíritu este muy, muy, de alta vibración, ¿no? Alta vibración, pero negativa. ¿Sí? Vamos a, este, no deja de ser un paquete de información. ¿Está bien? Si es un yo psicológico, la persona se hizo mentirosa. Ese yo mentiroso es un paquete de información que yo lo voy a medir a nivel neuronas. De todas maneras, es un paquete de información. Y la atadura de espíritus si y vos. Evalúas, haces un mapeo frecuencial en la persona, lo vas a encontrar como un paquete de información que está afectando entonces. Desde la bioenergía aurea, no importa demasiado qué es lo que es para quitarlo y limpiarlo, lo que importa sí es detectarlo para llevarlo a la conciencia. Bien, acá hay un punto muy importante, eh, muchos me han preguntado, Gabriela, vos sacás posesiones, podés... Este, quitar este tipo de espíritu de las personas, de las casas, eh, podés hacerlo, con algunos sí, con algunos no, este, es lo mismo. Eh, bien, en este caso, eh, como la abre los pone al mismo nivel, los nivelo como paquete de información y se trabaja exactamente igual, que sea una emoción, que sea eh, algo transgeneracional que se trabaje, eh, es todo simple y fácil. Ahora bien, la persona, en este caso el terapeuta, como puedo ser yo, o otro que hace bioenergía, en este caso, en este caso eh, tiene que mantenerse, el secreto está para poder quitar, separar un paquete de información como estos, el secreto está en la neutralidad del terapeuta, o el que lo haga, por ejemplo un sacerdote que lo haga, está en la neutralidad. ¿Qué quiere decir neutralidad? Neutralidad. Yo no voy a juzgar a ese paquete de información, ni bien, ni mal, yo no voy a tomar contacto ni voy a relacionarme con ese paquete de información. No voy a ponerme a hablar, no voy a preguntarle ni para qué, ni por qué, uno lo hace a través de la persona que se está limpiando. Uno detecta el para qué en la persona. Una vez que uno lo detecta, el trato con ese paquete de información es considerarlo un paquete de información separarlo de la persona, separarlo de la energía de las personas, y luego lo que se hace, obviamente, la actitud siempre tiene que ser de amor, amor, aceptación e incondicionalidad. Si yo, ese paquete de información es un demonio, por así decirlo, si es un demonio, si es una personalidad, o si es un espíritu de hace 500 años que quiere vengarse de, o que quiere estar sufriendo, a mí me tiene que darlo, yo tengo que estar completamente neutral, no me tiene que afectar y no tomo contacto. Entonces, es la única manera para que el inconsciente me permita separarlo. Ahora bien, separar estos paquetes de información, luego no pueden quedar polulando por ahí, ojo con las personas que lo sacan, lo liberan, y queda, te quedan en la casa, te quedan en otro lado, como cuando hacen esos juegos de la copa y todo ese tipo de cosas, hay que tener mucho cuidado con estas, con bajar y, y, y tocar información de este tipo, ¿sí? No digo que todos los juegos de la copa atraigan espíritu, porque hay mucha mentira también en el medio, pero también hay gente que sí atrae, ¿sí? Entonces hay que tener mucho, mucho cuidado con todo esto. Uy, me voy a, cuando termine el programa voy a leer todo, me parece que hay muchísimo para leer, ¿sí? En el chat. Todo, todo lo que están este, escribiendo lo voy a leer, yo les doy mi palabra que yo leo todo después que terminen, ¿sí? Bueno, eh, entonces, ¿qué es lo que se hace? Se separa como paquete de información, y una vez que se separa, este, lo que hago particularmente a través de la biología áurea también que yo hice sanación benedictina, ¿sí? Es una sanación que se hace de San Benito, que más allá de que uno sea católico, no sea católico, yo hice esa sanación, que en un momento lo hacían este, los... Este, los monjes, si sí, los benedictinos, nada más, Eso se pase, esa información pasó, si se hizo libre en algún momento, no cualquiera, pero sí se puede hacer, yo la hice, así que ahí empleo algunos de este tipo de cuestiones, entonces lo que se hace con ese paquete de información es literalmente grande, chiquito, poco, mucho, se lo envía, se encomienda justamente a los lugares de evolución, de luz, si querés, donde puedan seguir evolucionando, pero que ya no dependa de mí a dónde lo envío. Y antes, en un principio, les voy a contar también, compartir con ustedes, al inicio, cuando liberaba este tipo de cosas, las enviaba a otras dimensiones, a, otro espacio, a otros espacios, a otros tiempos y espacios, a otras existencias, donde sea que se puedan acomodar para seguir evolucionando, no haciendo daño. ¿Sí? Entonces, eh, porque es también espíritu, que también quiere evolucionar, entonces nosotros también hacemos un bien para el mundo, cada vez que vos limpias algo de vos, tenés que ser responsable de qué hacés con eso, se lo das a la madre tierra para que lo transforme, y que lo use de abono, porque es otra, otra vía, lo podés enviar a otro lado, se lo podés encomendar, a algo que vos creas, ¿sí? entonces directamente con Dios, los que creen en la metafísica, este, la llama, la llama violeta que transmuta, eso depende de cada quien, ¿sí? Depende de las teorías del que maneje cada persona, que le guste. Entonces, esos paquetes de información, yo primero los encomiendo para asegurarme que van a ir donde tienen que ir, y después empiezo a nombrar todas las opciones, empiezo a abrir, digamos, ¿no? Otros universos, otros espacios, agujeros negros, agujeros de gusano, todos los lugares en el universo donde puedan quedarse tranquilos. Uno después chequea... Si, ha, si, ha estado, si está limpia la persona, y nada más. Se resete, obviamente, el sistema nervioso, y la persona se libera de ataduras de espíritu, posesiones, sí que he tenido muy pocas, para ser sincera, y yo es múltiple, sí, muchísimos. Muy bien. Eh, ya habiendo recorrido unos 40 minutos, ¿sí? me imagino que ya están aburridos de escucharme. Bueno, entonces ahora, para mantener un orden, porque somos muchas las personas que estamos, ¿sí? eh, hay muchas personas en el, en el vivo, en el directo, yo le voy a pedir, ya le he pedido, o sea, anteriormente ya arreglé con, con mi hermana que anda por ahí, eh, a Laura le voy a pedir que, este, ahora, o sea, le pido que empiecen a hacer preguntas, ¿sí? No van a ser tantas, vamos a completar la hora, ¿sí? Para que haya más gente que tenga ganas de mirar el video, porque cuando es muy largo no lo quieren ver. ¿Sí? Y se pierden de esta información. Entonces, eh, los que quieran hacer preguntas, por favor, como dice piden siempre, eh, nombre y país, pero todo en mayúscula, aprieten la mayúscula de la computadora y pongan en mayúscula. Eh, nombre, país y la pregunta. ¿Está bien? Y la pregunta en mayúscula que eh, voy a intentar responderla. ¿Sí? Y este, le voy, voy a hacer, este vamos a ver si ya han hecho preguntas... Eh, voy a pedirle a Laura que me la vaya copiando, a la que sigue. A ver, Laura, me gustaría si me puede responder, eh, si ha estado, quiero asegurarme que está en el chat, y empiezan a hacer preguntas, ¿sí? Vamos a guardar entonces por las preguntas. <ríe> Gracias, Ana, tú no aburras, me dices. No, no, no sé si están así, ¿eh? Bueno, eh, siempre me, me gusta tocar estos temas y la gente se me enoja, ¿viste? Pero bueno. ¿Qué va a hacer? Había que tocar algún día estos temas. Eh, bien, vamos. voy a agarrar este... comienzo a hacer otras preguntas ya formuladas. Eh, Laura, acá veo la... bueno, bueno, vamos a ver, a ver si me copio, porque estoy viendo una de Hugo Álvarez, no sé si hicieron otras A ver, Laura, por favor, estoy, aguardo para, para para ver si es esa la primera, ¿sí? Porque les comento, para que sepan, me hice mucho lío otras veces... Parece que me, me salteo a preguntas y no, no quiero dejar a alguien que se saltea. No, me parece injusto, ¿sí? Así que, a ver, Laura, aguardo por eh, la pregunta de Laura. Ahí ya están haciendo un par de preguntas. Bien, ahí, ahí está la primera pregunta. Eh, a ver. Mar, pregunta, no dice sé dónde es. Eh, Sufro de ansiedad generalizada y agorafobia. De hace siete años, mi vida arruinada. Ni médico, ni holístico, ni reiki, ni mm, sí. Mi psicólogo ayudaron a liberar la oración. Algo más que hago. No doy más. Bien. Eh, Mar. Mm, mira, Yo lo que puedo decirte, ¿sí? Eh, lo que puedo decirte es que estoy casi segura, ¿sí? no se puede saber a no ser que uno haga todo el mapeo y todo lo que tiene que hacer, pero yo te oriento, te oriento a que eh, vayas por el lado psicológico, eh, para mí este, tenés este, personalidades múltiples, no por el lado de, de, de, de, del psicólogo, ¿está bien? Por esto yo es, es psicológicos tenés mucha cantidad de yo psicológicos que te pueden llegar a eh, y es muy común que estos yo psicológicos te hagan sentir ansiedad eh, incluso no poder salir afuera que es la agorafobia ¿sí? este, obviamente eh, te recomiendo la bioenergía áurea. si no podés acceder eh, te recomiendo que si no podés acceder a una sesión conmigo eh, por el dinero porque no podés, por lo que sea eh, por favor dirigite a mi canal de Youtube que ahí hay, este, hay un eh, no recuerdo cómo lo, lo, lo llamé, pero yo enseño la técnica para liberar, me parece que yo a causas lo llamé, pero es esto, intentá hacerlo, ¿sí? Intentá hacer ese ejercicio muchas veces, varias veces, para ver si podés resolverlo por vos. ¿Está bien? Muy bien. Vamos a... Eh, a ver, voy, voy solamente a esperar la de Laura, ya está la primera, a ver, Laura, por favor, poneme, la, la, la, escribe la segunda... A ver, mm. hay un, un poquitito de, de diferencia, ¿sí?, entre lo que yo digo y lo que sale en YouTube, ¿sí? Un poquitito de, no sé cómo le dicen. <ríe> Bien. Eh, a ver, no sé si nos escribió, ¿escribieron otras? Sí, escribieron varias. Laura, <ríe> ahí está. Constanza, Constanza la rota pregunta, de Colombia, bienvenido a Colombia, cuando hay una separación de un matrimonio, ¿fue un contrato que se firmó? Cuando hay una separación de un matrimonio, ¿fue un contrato que se firmó? Imagino, Constanza, que me estás preguntando si puede ser posible que haya un contrato espiritual, y claro que puede haberlo. ¿sí? Eh, claro que puede haberlo. Ahora, si según me preguntase, vos no hay algún tipo de contrato, no sé si preguntás por vos o por otro, lo que sí te puedo decir es que no, no hay contratos por tu lado, ¿sí? Eh, sí, ahondaría por el lado de ataduras de espíritu, ¿sí? Dile, ahí puso Juan Carlos, dile, gracias Juan Carlos, la tiene re clara Juan Carlos Ponce, ¿eh? la tiene re clara, bueno, eh, entonces, eh, estaba diciéndole a Constanza que sí, este, noto en la vibración de ella que sí hay ataduras de espíritu, no tanto de ella, pero sí de otros que están cercanos a ella. Yo sí este, haría algo por ese lado, trataría de averiguar e investigar. ¿tá? Eso le puedo decir, pero sí, si la respuesta era una pregunta por sí o por no, claro que puede haber contratos, eh, contratos de otra vida de, de separaciones, ¿para qué? Para que aprendas. Justamente, todo es para que vos aprendas de eso, ¿sí? Eh, bueno, a ver, vamos a ver si otra de Laura, aquí apareció. Oscar Vélez. Buenas noches, señorita, una pregunta. ¿Qué puede decir de los abortos? Gracias. Eh, bueno, eh, los abortos no es un tema que estamos hablando aquí, ¿sí? Eh, pero es un tema eh, muy complejo, muy eh, complejo. Quizás me estás preguntando si la bioenergía áurea, ¿qué piensa la bioenergía aurea? Sí, eh, Porque es lo que hago. Eh, la bioenergía áurea es muy neutral. Eh, la bioenergía aurea, un terapeuta, en bioenergía o bioenergía áurea, no puede juzgar ninguna información. ¿Sí? No puede juzgar, ni para bien ni para mal, lo que tiene que hacer es limpiar las frecuencias de la persona. ¿Sí? Eso es lo que te puedo responder. Eh, si querés es un tema que lo tomo, eh, si interesa mucho el tema aborto, bueno, hay que averiguar y hay que este, explicar bien todo, porque si no queda como muy descolgado. ¿Sí? Vamos a pasar a otra que sea más, este, o fue muy clara o no, nadie entendió nada, no sé cómo fue. <risa> ¿Sí? Bueno, eh, sobre la temática tra, eh, aprovechen para preguntar, ¿sí? Así les puedo decir si veo algo en ustedes también. Bien, eh, bueno, Laura 3 había leído, mmm, la tercera... Hugo Álvarez, dice Laura acá: ¿el espíritu puede ser benigno y maligno? ¿De dónde surgieron la esencia de los espíritus? Bien, eh, yo lo expliqué. Si no viste todo el programa, trata de mirarlo más adelante. Yo igual te respondo: ¿sí? Eh, el espíritu, el espíritu en sí, el gran espíritu, lo que lo compenetra todo, lo que se llama Espíritu Santo, ¿sí? El espíritu no tiene cualidad positiva ni negativa, no la tiene. La va a tomar esa cualidad cuando la toma un alma, o cuando la toma una particularidad. Ahí sí, porque esa particularidad ya tiene información, que incorpora, que quita, que averigua, que aprende, eh, cuestiones, ahí ya empieza a manejar información, entonces se empieza a transformar. Entonces, claro y sí, por supuesto, hay espíritus que están este, canalizados para bien y para mal. Si no no habría ataduras, si no no habría yo psicológicos o ego, si no no habría, sí, este, posesiones. ¿Qué espíritu bueno te va a poseer? Eso no puede ser. O sea, al menos desde lo que yo considero, ningún espíritu bueno te puede poseer. Eso ya es, este, hay que trabajarlo porque es algo que se está sirviendo de tu energía, entonces yo no confiaría en algo que me haga hacer algo que yo no quiero, ni si te lo dicen, por mucho que lo hayas canalizado, yo no confiaría, yo no confío al menos, ¿sí? Bien, espero haber respondido. Bien, eh, a ver Hugo, mm, a ver, vamos a seguir las de Laura, eh, Laura va recolectando, así que ustedes sigan haciendo preguntas. <ríe> Mar, inmenso, pregunta, ¿cómo rompo con problemas con la pareja? Mucha pareja, evidentemente, voy a tener que hacer problemas de pareja, ¿sí? Eh, a ver, pregunta, ¿cómo rompo con problemas con la pareja, pero ya no las tengo, pero mis hijas lo no tienen, y ya trataron y trataron, y nomás no salen? Bien. Eh, lo que sí podría... Este, Siguiendo la línea, porque si no nos ponemos a hablar de otras temáticas, lo que sí podría hacer, Mar, es este, ver si vos y tus hijas, tus hijas sí tienen, eh, sí, sí, hay, hay que limpiar, eh, tus hijas sí hay cuestiones, se, ha, se han movido en ambientes eh, donde están muy cargados, te diría más para el lado de las posesiones, sí. así que ojo con eso, límpiense astralmente, Traten de limpiarse, rezando con, lo, con, lo, con la naturaleza, con, con lo, más, lo más simple, gente. La, la, la bioenergía está en las cosas más simples de la vida, ¿sí? Eh, y, y la vida siempre nos responde. La respiración, una caminata, eh, mirar fotos de gente que amamos, abrazar a gente que amamos. Esa es la conexión con el verdadero espíritu. Entonces, este, es, esa es la, la, la, la forma de responder a todo esto. Si vos no podés ir a un especialista, ¿Sí? pero no te quedes con eso, y tus hijas, Mar, este, están afectadas por ese lado, ni siquiera por el transgeneracional, es por gente que se han conectado con gente que es de medio muy sombría, o tiene todo este tipo de, de cuestiones, entonces este, hay que tener mucho cuidado con el tipo de gente con la que uno eh, comparte sus proyectos, eh, hay que tener mucho, mucho cuidado eh, con a quién le cuenta uno los sueños, lo que uno quiere, lo que uno desea porque a veces las personas están tomadas por todo este tipo de cuestiones y ni siquiera lo hacen queriendo, pero te, te, te terminan arruinando las cosas, ¿sí? Ya sea una separación o otro, otro tipo de cuestiones, ¿está bien? Eh, bien, me llama la atención este lo mucho que preguntan por, por pareja, lo voy a tener en cuenta. Eh, bien, vamos a, a ver, recuerden que yo me guío por, por Laura, acá ha aparecido otra... Eh, igual estamos llegando casi al final del programa Rodrigo Martínez Palacios, pregunta ¿cómo identificar si sufrimos de alguna atadura espiritual y de qué forma liberarnos? Eh, Rodrigo, lo he explicado justamente eh, en el programa ¿sí? ahí expliqué este, cómo se hace, ¿está bien? ya te digo, ¿cómo podés identificar vos si, alguien, si algún especialista no, no, no lo detecta? ¿Cómo lo detecto yo? Obviamente, ya expliqué en el programa. ¿sí? Vas al inicio y ahí ves cómo lo hago yo desde la bioenergía áurea. ¿Cómo lo puede hacer una persona si vos no tenés acceso a un especialista? En este caso, bueno, lo que es bioenergía áurea o otro tipo, de, de, de, otro tipo de, de terapias y lo que sea, ¿no? Eh, es ver si este, vos actúas muy, eh, muy a menudo este, no queriendo hacerlo. Cuando vos tenés este, reacciones. Eh, emociones o cuestiones que vos decís, ¿y esto de dónde me salió? Y tiene demasiada energía, y ya te viste con el psicólogo, y ya recorriste un montón de cuestiones, bueno, acá este, lo más seguro es que tengas alguna de estas cuestiones, ¿sí? Porque está pudiendo contra tu voluntad, ¿se entiende? Eh, lo más seguro es que haya algo. ¿Cómo liberarse? Bueno, antes dije, sí también, con lo más natural que hay en la vida, Andar a recorrer, por ejemplo, lugares que suenan más, más santos en el sentido de limpios. Un parque, algún lugar donde haya agua. En tu casa mismo, si vos estás tranquilo, ¿sí? Empezar por qué, porque las frecuencias estas más positivas puede que te ayuden al menos a detectar a dónde está ese, esa atadura de espíritu, esos yo causas para que los identifiques o puedas también identificar este, alguna otra cuestión de estas, ¿sí? Eh, bien, mm, a ver si ¿sí, hay alguna otra, ya no, sí, acá hay otra, <ríe> eh, Iván Vázquez, mm, aquí en Brasil, dice, hay un par de, de religiones o sectas, sí, me he encontrado, eh, o sectas que tienen posesiones espirituales para evitar ser poseído. Bueno, yo te voy a dar mi opinión, no es que las conozca todas, he tenido clientela que ha estado en un banda y todo este tipo de cosas, eh, algo sé, algo, ¿sí? Eh, el tema es este: es jugar con fuego para mí, ¿sí? Y me hago cargo, para mí es jugar con fuego. Eh, yo creo que ninguna persona hoy en día debería estar tan suelta de cosas y eh, evocar espíritus para que te protejan de otros espíritus. Eso es lo que hacen la mayoría. Ah, a mí este tal santito, porque creo que le llaman santos, eh, pero invocan incluso posesiones hacen sacrificios, hay una, cosa, una cuestión de cosas este, que es increíble que todavía existan siglo XXI, a mí me pone la pregunta porque no puedo creer que todavía este, no se haya despertado con todo este tipo de rituales tan, ay, tan dañinos, ¿no? Lo que sí les digo es que lo que creo yo, lo que tiene la biología áurea por medición, por frecuencias, donde hay un sacrificio de algo, sobre todo de algo vivo, no puede estar el Espíritu Santo. ¿Está bien? No existe, no hay forma de que esté el Espíritu Santo. ¿Cómo una, una frecuencia tan elevada va a bajar donde vos estás sacrificando algo que no sea tu programación? ¿Sí? Lo único que podemos sacrificar es nuestra programación, ¿sí? nuestro interés personal, el egoísmo, todo tipo de cuestiones que en realidad no son espíritu. Todo lo demás yo no lo invocaría. ¿Está bien? Ahora... Eh, es verdad, Brasil es un lugar este energético, si los hay por allá arriba, que la gente debería estar ya energizada, de, no debería tener problemas ni económicos, ni de relaciones, ni de nada, por la frecuencia tan alta que hay, por las selvas, sobre todo. Sin embargo, eh, estas sectas, sectas o estas religiones raras, no sé, eh, han llevado, este, eh, manejan demasiado todo este tipo espiritual, y, este, y están así luchando frecuencias ahí. ¿Sí? El que vive en Brasil me lo, me lo puede corroborar, he este tenido clientela de Brasil y es así, ¿sí? Entonces este, tienen que limpiar muy bien la casa y yo siempre digo, no podés ir en contra de estas cosas, literalmente manténgase aparte y eleven la frecuencia vibratoria de cada quien, esta es la forma para mantenerse siempre lo más sanos posible y de cuidar también a los, a los nuestros, ¿no? A los propios, y de ser, como siempre digo, todos los días un poquitito de mejor persona, ¿Sí? ¿Cómo? ir detectando todos los errores que tenemos a diario. Y gente, a ver, todos nos equivocamos. No nos midamos en cuanto a las equivocaciones. Medí en cuanto a no dirigirte a algo. ¿Sí? Las herramientas son las más simples siempre. Ya cuando hay herramientas muy raras, esto, lo otro, conseguí esto y ponételo. Y, mmm, qué raro, ¿no? Qué raro que sea tan difícil esto. ¿Sí? <risa> bueno, eh, ya estamos ahí de terminar. A ver si hay alguna otra preguntita. Se encuentran todos bueno, los datos, bueno, ahí estaba explicando Laura, voy a ir un poquito para arriba. Eh, acá hay una pregunta, yo no sé si, bueno, esta no la leí. Eh, Hugo Álvarez de nuevo. Eh, ¿Qué posibilidades hay de que mediante canalizaciones estés creando un ser tulpa? Bien, eh, lo de los ser tulpa, eh, he leído las investigaciones, sobre todo de Iván, ¿sí? Eh, de Iván, que es bueno, muy conocido en eh, YouTube. Eh, bueno, tengo un contacto. ¿no? Algún día le dije, Iván, hagamos algo en grupo, porque yo quiero eh, medir, yo quiero medir y a ver si puedo quitarlos o no. Eh, tulpas es una forma de llamar a estas ataduras de espíritu, ¿sí? Es una forma de detectarlo. Desde la bioenergía áurea directamente se los llama así: ataduras de espíritu, yo psicológicos o eh, posesiones. Yo directamente libero ahí, pero Tulpas se le llama también a esto, ¿no? A estos paquetes de información que tienen fuerza. Y por las canalizaciones, obviamente esto tendríamos que abordarlo si hablamos de canalizaciones. ¿Por qué? A ver si te tiro una bomba o no en esto. Para mí, y yo estoy otra vez convencida de que cada uno de nosotros canalizamos, todos nosotros canalizamos, si no, no existiría la bienergia aurea. Cada uno de nosotros canaliza, lo que pasa es que no es consciente de qué canaliza. Y a veces piensa que es otra cosa. ¿sí? Todos canalizamos. Entonces, lo que tenemos que tener en cuenta es qué canales tenemos abiertos, por qué se puede filtrar algo de esto. Tenemos que asegurarnos que nada de esto pesadito se involucre con nuestro universo. ¿Sí? Claro que por canalizaciones ingresa. Otro tema interesante, ¿cierto? Bien. Eh, también este consejo vieron que todos los últimos jueves de cada mes hacemos, ahí está Juan Carlos, estaba por ahí, con Carolina Camani, con Pablo Lema, y este, con Cristian Ceballos, que es un honor hacer tertulias con él, hacemos una tertulia y siempre este, eh, la gente eh, pone temas explica temas, así que pídanlos para que los trabajemos ahí que somos varios también ¿sí? bien, mmm, a ver si hay otra eh, bueno, ahí ya hemos llegado a la horita de ya dije que no me iba eh, a ver, encontrando estos arquetipos ah, bueno, acá parece que están contestando Entren varios, sí, han entrado varios. Eh, bueno, voy a contestar entonces la última preguntita. Ahora eso sí, todos los que escribieron en el chat, yo me voy a quedar una vez que corte con el programa, voy a dejar el chat abierto para ver todo lo que dijeron y todo lo que preguntaron, si no pudieron, no pude responderlo ahora, ¿sí? Yo me hago cargo de eso, ¿está bien? Eh, a ver, acá está Laura, y acá va la última. Tu ser interior pregunta, qué hermoso, Nick. Tu ser interior pregunta: si hay un espíritu en tu casa, ¿cómo lo puedes liberar? Elisa de México, México, o México, otro lugar <ríe> tan frecuencial frecuencial que, bueno, bien, si hay algo en tu casa, bueno, eh, obviamente yo te puedo responder de cómo lo hago desde la bioenergía áurea. Incluso yo he generado un producto donde yo hago la liberación para que vos lo apliques en tu casa. ¿Sí? Pero eso ya es a nivel biología áurea pura. Ahora, a nivel, eh, ¡ay, hola Yesenia! Lo que <ríe> pasa es que empiezo a ver este, eh, gente ya conocida, que se suma y me encanta. Bueno, entonces, este, Juliana, ¡ay, qué lindo! Bueno, en la casa, ¿sí? Eh, hay que manejar, para poder sacar estos espíritus, vos tenés que manejar al menos, ¿sí? Al menos tu propia vibración. ¿Por qué? Porque vos tenés que tener, ver, o sea, manejar tu propia vibración quiere decir estar seguro que nada va a afectarte. Porque vamos a suponer que hay un espíritu, hay un paquete de información, eh, un paquete de información, así lo llamo, ¿sí?, que está en el baño de tu casa. Todas las personas que vayan al baño de tu casa van a verse afectadas por, por esa información que tiene ese paquete de información, ¿sí? Si vos vas y querés liberarlo, ¿sí?, liberarlo solamente de palabra, no es que no puedas. Hay gente, por ejemplo, que es muy católica, por ejemplo, y con el, el cree tanto en la cruz, que capaz que va vale y en nombre de la cruz, no sé qué, a lo mejor lo libera. Pero ahí, ¿qué pasa? Una que se puede liberar, ¿sí? Ahí tiene que ver toda la parte simbólica, si el símbolo de la cruz es más fuerte que ese espíritu, posiblemente se tenga que ir el espíritu pero ese espíritu va a quedar polulando por tu casa, o por, por, por, por lugares cercanos, entonces no es eh, muy responsable eso. Y así como digo, la cruz, te puedo decir este, eh, afirmaciones, te puedo decir este, cuestiones que hayas este, manejado. Por eso, desde la biología aurea, yo de toda la responsabilidad te digo, para quitar este, espíritus, lo que son espíritus bien, bien, bien puestos, ¿no? eh, que ya están desde hace mucho tiempo, eh, conviene realmente que lo haga alguien que sabe, para que no se quede por ahí, y para que no afecte otros espacios. Ahora, obviamente, eh, desde la parte física, todo lo que a vos te sirva, Si te ¿crees en el agua bendita? Dale, pon agua bendita. ¿Crees en la sal? Dale, pone sal. ¿Crees en los saumerios? Lo que sea que a vos te funcione, porque lo que te funciona, tiene que ver con los... Símbolos que tengas en tu inconsciente No exactamente de lo de afuera No es la sal la que quita la negatividad Es lo que inconscientemente vos crees de la sal Entonces, esto depende de cada uno ¿Está bien? Empezá a probar en todo caso Liberar tu casa de todas energías negativas ¿Sí? Muy bien Compañero, compañera de ERA Ha sido un gusto eh, realmente te lo dije antes, no quiero extenderme demasiado. Eh, confíen por favor en mí, en que voy a quedar leyendo este chat maravilloso, ¿sí? Y este, voy a tratar de detectar todas esas preguntas eh, o cuestiones que les hayan quedado eh, dudas, ¿sí? Eh, ya les digo, les vuelvo a repetir, o fui demasiado clara, o no entendieron demasiado la temática, porque no ha habido muchas preguntas específicas, ¿sí? Y les pido que, por favor, si les resultó útil, si les sirvió, si les aportó aunque sea un poquito a su vida, eh, compartan. Compartan, les dan un me gusta, como siempre digo, para que la gente vea, ah, hay gente que le gustó esta información, le sirvió, y lo compartan, ¿sí? Porque esa es la manera de que todo esto ingrese en tu vida y se, este, se expanda. ¿Sí? Se expanda. Bueno, muchísimas gracias Laura. Laura Lunari, que es mi hermana, muchísimas gracias, y muchísimas, muchísimas gracias a todos y a cada una de estas personas que me dan la posibilidad de, de compartir su presencia, su energía conmigo, porque esto ya quedó de por vida, ¿Sí? queda en el universo de por vida, entonces toda esta atención que me pusiste a mí, este, es de vuelta a vos, ¿Sí? así que muchísimas gracias por estar acá, a cada uno de los que están aquí, mirá, lo veo a Dani, cuánta gente conocida, ahora... ahora Voy a ir a ver uno por uno, ¿sí? todo los que escribieron. Muchísimas gracias, les mando un beso enorme, y bueno, voy a tratar, como siempre les digo, de hacer programas así, en directo, más seguido, ¿sí? En la caja de Pandora, para que no se olviden de mí. ¿Sí? Les mando un beso enorme. Chau, chau.